Y hola, ¿cómo andan queridos suscriptores? Bueno, bienvenidos más a un video mío de Mafia Y. Espero que estén todo bien, espero que se encuentren todo bien, que esta, pandem esta pandemia termine pronto. Y bueno, hoy les voy a traer un vidito, uno, algo que he hecho yo y he juntado dolaritos. Pero bueno, para comprar diamantes, obviamente así compro mi diamante junto. Pero esto no lo voy a retirar, lo voy a dejar porque quiero juntar bastante dolarito para tratar de llegar a los 10 dólares, 9 dólares, por ahí. Como para tratar de hacer un sorteo para ustedes. Sí, sobre sobre, sobre aquí, aquí, a mi canal voy a hacer un sorteo para ustedes, para todos los que comenten en este video, si les funciona o no funciona. Abajo les dejaré también la descripción de la app para que seamos dejar. Esta app está pagando 3 dólares. Cuesta mucho, pero yo la estrategia que hice, que hice, desinstalé la app y la dejé desinstalada por un par de días, por poner, pongan en 3, 4, dijeron 5 días desinstaladas. Ustedes entran igual le igual le paga. Sin responder la encuesta igual le paga. Ustedes lo que tienen que hacer es esto: entran acá. Entran ahí. Vamos a poner en pausa un poquito. Entran ahí a perfil. A tu perfil, entran a tu perfil y ponen aficiones, interacciones, todas estas cosas interpreten ahí cuáles son tus aficiones, bueno todo esto tienen que poner sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, todo ok todo, todo, todo, todo. para cuando ustedes ponemos en pausa para volver atrás y mostrarle entran ahí, no dice frecuencia de encuestas como oyeron bien, frecuencia de encuestas, entran ahí y buscan el mayor número posible. Aprietan ahí y le ponen clic. Listo. Ya está. Le ponen ahí. Ahora vamos a la, op a la otra opción que le voy a mostrar. Para que vayan aprendiendo. Tienen, eh, por ahí lo primero. si Tienen, tienen que ser mayor de 18 años. Y tienen que tener cuenta de Paypal para poder retirar sus 3 dólares. ¿sí? Y le, no importa si de Argentina, Brasil, Perú. Eh, igual el mismo mismo dispositivo, la misma app. Te va a registrar de qué país o Todas esas cosas. Pero obviamente teniendo... Yo soy de Argentina, pero igual me pagan los 3 dólares. No me pagan, no me pagan en peso argentino, pero me pagan en dólares. Porque tengo PayPal. Teniendo PayPal, pues recibí dólares. Solo dólares nomás. Bueno, eh, voy a poner en pausa para ir para atrás. Y bueno, como verán, mire, yo tengo 3 dólares dólares de estadounidenses. Son de 3 dólares de Estados Unidos. Bueno, yo acá tengo para retirar a través de PayPal. Así es. Yo marqué eso ahí porque yo esos 3 dólares lo había retirado. El 3 de este año, o sea, lo retiré el 2 de enero, pero en marzo, ¿no? Bueno, yo después volví a, bus a buscar más, juntas más dólares. Esos 3 dólares ya está, ya lo pasé a Paypal. Ahora yo estos 3 dólares que tengo los paso a Paypal. Como le dije, tienen, tienen una cuenta de Paypal, pero tienen que ser mayores de 18 años, ¿sí? No pueden ser menores porque no lo deja le va a pedir verificación seguro facial, le va a pedir eh, datos personales como el DNI, hacer menos no te acepta tener Paypal, ¿no? pero si tiene un amigo, un conocido que le haga el favor, todas esas cosas, sí lo pueden hacer que un amigo le haga la cuenta de Paypal se le haga el favor y le pase que usted usted le pase su, su correo de Paypal y su contraseña para usted poder tratar de recibir sus pagos a través de Paypal, los dólares, ¿no? pero a través de esta app que sí está Pagando, sí paga muchachos, está pagando, en serio, a mí me, está, me, me acaba de pagar, te lleva tiempo, pero la estrategia que yo estuve investigando, mi estrategia fue desactivar, desinstalar la app, la intale la dejé varios días sin usarla, después a los quinto días la instalé, volví a entrar, iba subiendo los porcentajes, iba subiendo centavo a centavo, me subía de uno después, cuando entraba me, me parecía encuesta de 16 centavos, de un dólar 16 centavos, yo la respondía bien, si no por ahí me decía... Uf, la encuesta se, no fue autorizada o el pago no fue realizado, pero a veces por ahí, a tener un dólar, capaz que teniendo te lo va a pagar. Pero yo, mi estrategia, yo lo estoy investigando, yo de mi parte, investigué en la app como cosa mía. Agarré directamente, desinstalé la app por varios días. Después, en que el quinto día lo instalé otra vez, y bueno, ya después va a sumar. Y después, el otro día lo instalé ayer y tenía tres dólares. Sin casi una vez se responde encuesta y ya después lo desinstalé. Bueno. Eso sí, yo lo desinstalo por el tema de que no me coma mucho mega, todas esas cosas, ¿viste? Como no tengo eh, directo, eh, internet directo, por eso. Ahora le voy a mostrar dónde voy a mandar mis 3 dólares. Sí, pero voy a poner en pausa el video para que no sea mi dato. Eh, antes de eso, de poner en pausa el video, le voy, voy a explicar. Abajo, está ese signo, ese signo, vamos a apretar ese signo, que está ahí abajo, que lo marqué S. Bueno, voy a poner en pausa, voy a entrar ahí. Le voy a dejar mi código para que ustedes puedan ingresar con mi código y recibir también pago. Mientras yo respondo encuesta, ustedes también van a recibir pagos. Vamos a recibir un porcentaje los dos por iguales. Pone el 5% de recibo yo, y usted también van a recibir el 5%. Por eso, abajo le voy a dejar la invitación de mi código para que entren ahí y respondan a la encuesta y subamos, subamos, subamos, subamos, subamos subamos, subamos y, todos los, y todos podamos ganar dólares, todo ganas vos, gano yo y ganamos todo a compartir el link mío, ganas vos y gano yo porque yo también, si responde a responder encuesta y vos respondes encuesta, gano yo y gana también vos si vos juntas mi código y compartís tu código con otras personas también gana esa persona que respondió encuesta vos también ganas dólares en tu cuenta de, de AdPool, también ganas en la app también vas a ganar dólares, entonces esto es así o sea lo llevamos entre todos, digamos, algo así ¿no? ahí abajo dejaré, ahí abajo el video dejaré el link de la app para que se puedan descargar y el link de mi código para que puedan re, registrarse y entrar. Esto no es hack, no hay nada, no tengan miedo muchachos, confíen en mí. No voy a estafar a nadie. ¿Sí? Si usted responde más preguntas, más encuestas, ganamos todos. gana vos, gano yo, ganamos todos por iguales. Ganamos el mismo porcentaje. Ejemplo, le voy a decir, si usted ponele... Yo respondí... pone que el sistema me saltó tres encuestas. Listo, de encuesta de cualquier, de cualquier empresa que no sea conocida, cualquier empresa No, yo la respondo a en la encuesta, vos te registraste con mi código, ¿qué pasa? yo mientras respondo a en una encuesta, vos también ganas. pero mientras vos también respondes en a encuesta yo también gano, yo gané dos, dos dólares en el momento de responder a en la encuesta ejemplo, vos también ganaste dos dólares, vamos a ganar igual no perdemos ni nadie, ni vos ni nadie perdemos, ni yo ni vos, ganamos esto es así, no se gana se pierde, solo se gana, ¿a que sí? voy a poner en pausa el video para mostrar el ese coso de que después le dejaré el link abajo de mi vídeo le dejaré el código para de referido para que ustedes se puedan copiar ese código es, apretando el código y entrando le dejaré también el link de la para que se la puedan descargar ahora lo deja en pause para tratar después le cuento para que vean que yo me paso mis 3 dólares en mi cuenta de Paypal vamos a dejar en pause el vídeo para mostrarle el link de código de referido para invitar a mi hijo bueno, aquí estamos. Yo les invito, dice amigos, de recompensa tengo 2 dólares con 23 centavos. Ganá más invitando amigos. Comparte tu código, invita a tus amigos a comprar tu código. Obtenga el 10% de su ganancia y obtenga el 10 de dinero que gana tu amigo al completar la encuesta. No hay límite superior. Tu código de referencia único. O sea, el dinero que gana tu amigo al completar la encuesta, vos también ganás recompensa. ¿Me entendés? Pues yo ya lo he hecho en grupo de en un grupo, lo he hecho, lo mi he código en un grupo Y ellos también han ganado y más, me han comentado, me han dicho Como el app, me la dejé usar Que seguro también le voy a estar Pasando a captura para que vea que no le miento Y también le voy a mostrar las cap <coughs> En el video van a ver El monto que yo he retirado Obviamente que voy a estar tapando Mi, mi correo porque todas esas cosas es privadas <coughs> Pero esto es El código biferrido, lo voy a invitar amigo Y lo voy a mandar y lo voy a dejar abajo Dejar mi código Y dejaré también el link del app para que se la puedan descargar y de abajo, después del video me comentan ahora pongo en pausa para retirar mis 3 dólares para que vean una vez que aprietan la parte donde dice solicitar pago de Paypal ahí van a ingresar su su, co, su correo electrónico privado de Paypal ¿si? ¿sí? su código una vez que ustedes ponen su código ¿si? ¿sí? Eh, una vez perdón una vez que pongan su correo van a recibir los 3 dólares yo ahora voy a poner pausa otra vez para poner mi correo privado y para que vean que yo sí entro pero tema que voy a poner pause lo lo más necesario posible para que no sea mi no sea lo que la cosa privada como el correo como los datos digamos todas esas cosas no por el tema de hack todas esas cosas y te hack que te quieren hackear el correo todo eso pero ahora le voy a mostrar sí Bueno, como ven, como ven, como ven ahora, yo tenía 3 dólares, ahora tengo 0 centavos. Ahí me acaba de llegar un correo. Ese correo se fue a la transferencia que yo hice a través de los 3 dólares que tienen en esta app que se llama AdPool. Bueno, yo en el día de, del 2 de marzo tenía 3 dólares, 3 dólares con 9 centavos. Bueno, yo lo retiré, se retiró completado. Yo ahora acabo de retirar 3 dólares y 1 centavo, también se retiró. Estamos en la fecha de junio del 3 de junio. Ahora también se retiró. Ahí me acaba de llegar un correo que yo lo voy a poner en pausa de video para que no se vea y vean ustedes que realmente se paga. Y después voy a entrar a Paypal, a mi cuenta privada, para que vean que sí tengo los 3 dólares. Que no, miento. Y la página que me acaba de mandar, mis 3 dólares. ¿Sí? Ahora vamos a entrar a mi correo privado para que vean. Bueno, como ven, a mí me pusieron hola Javier Gómez Oro me pusieron atapool Ltd le, le ha enviado 3 dólares nota de atapool límite gracias por gracias por usar atapool si sí, se entregó el 3 de junio del año 2021 para que vea que recibe ahora yo voy a salir de acá voy a poner en pausa otra vez el vídeo y le voy a voy a entrar a paypal a través de a través del en mi correo privado voy a entrar a Paypal para que vea que tengo los 3 dólares en un centavo que se ha enviado. Bueno, ahora sí. Como ven, yo acabo de entrar a la app de Paypal. A la app de Paypal, o sea, a la página de Paypal. ¿no? La app no la he descargado, pero la entrada de la app de Paypal. Ahora miren. Yo acá me ponen Hola Javier, listo. Y me ponen saldo de Paypal, 3 dólares con 21 centavos. Estos son lo que me acaba de mandar la, la app de, de transferir. Ve, ahí está. 3 de junio, pago recibido del 3.21 centavos. Y esto también, que fue lo que yo he comprado en el freque, he comprado, con esto me compro diamantes. Muchachos, con estos 3 dólares juntos me compro diamantes. Te lleva tiempo, pero bueno. Si vos compartís el código y otro te ayuda, van a ganar. Y van a ganar más dólares, 3 dólares, pero debería que ya responde más de 50, más... Eh, Gana vos y subiste, Te manda tus 3 dólares a tu Paypal Acuérdense que es mayor de 18 años Y tener Paypal para tratar de cobrar en dólares ¿Sí? Tener ese mayor de 18 años ¿sí? eh, Yo por ahora estoy usando Región Argentina la, la app esta No sé si se podrá usar en otras regiones Pero Se puede eh, Segurísimo que sí Segurísimo que sí Pero depende De qué lugar te encuentres vos En el mismo, la misma app te va a saltar Porque viste que cada claro. teléfono Tiene una un diferente sistema de que de qué país o todas esas clases de cosas bueno para que vean que si sí, esta, esta, esta app si sí, está pagando ya tengo 3 de lo 21 y para que vean que lo acabo de recibir el 3 de junio para que vean que no miento y con esto me compro diamante junte me compro diamante a que si sí? bueno eh, ya saben eh, espero que les haya gustado este video y bueno Abajo les estaré dejando el link de mis redes sociales, síganme acá, en suscríbanse a mi canal. Y también me pueden seguir en Buya, me pueden seguir en, en Instagram y en Twitter. Y también pueden seguir en mi página oficial de Facebook. Y también, bueno, eh, regálame un like y comparten el video para que todo, todo lo, todos se enteren que esta, si está pagando. Si yo encuentro una app más mejor que esta o cualquiera que paga realmente al toque, menos de tres meses o de un mes, póngale. Yo al toque le estaré avisando, no hay ningún problema. Bueno, y abajo de acuerdo, se le dejaré el código mío referido y le dejaré también el coso de la app, el link de la app para que se la pueden descargar. De, de cosas, le dejaré también la app de, de el link también de PayPal. Pero por si quieren registrarse, si es un acuerdo de mayor 18 años, tienen que tener cuenta de PayPal para retirar esto. Si no, no pueden retirar los 3 dólares. ¿Sí? y bueno, y si quieren que te salga en un próximo video acuérdate, comenta ahí abajo en mi video dale un buen like, caso, acompáñame. Apoyar este humilde canal y ya sabes, dar un like a este canal, comenta abajo para yo saludarte en el próximo video. Y también le estaré dejando y eh, le voy a mostrar algo que voy a poner en pausa el video, que llegaba a los 1000 k en el en Instagram. Ya pongo en pausa y le muestro la imagen. Vuelví y aquí estoy y acá como ven, llegué a los 1000 k en, en, en mi página oficial de, de Instagram de mafia YT, búsquenme también ahí ahí abajo les estaré dejando también el link para que se puedan me puedan seguir a través de instagram y pregúntame pregúntenme lo de lo que sea que van en privado mándenme en un twitter en facebook que van en privado pónganme luego la mafia de YouTube, acá tu video quería saber qué, qué método más me da qué ayuda más me da y bueno si sí, yo lo ayudaré en lo que pueda ayudaré para que también ustedes puedan tener su diamante y ganárselo legalmente digamos no ganarlo porque esto no se estafa y nada ¿sí? A mí tampoco la empresa de del app no me está pagando, pero bueno, sí, si viene una ayuda de ella, eh, si viene una ayuda de la empresa de, si viene una ayuda del app, pasé la promoción, la no problema, se la haré, pero se la hago, la hago con voluntad y porque quiero tratar de que mi canal crezca, sí, y bueno, no se olviden, abajo le está dejando mi link de mis redes sociales, todo lo que yo hago, bueno, y de Buya, y de twitter, Instagram, que acá hago llevar mi cara de Facebook, página oficial, y bueno también la de dejaré el app también el app, digo, le dejaré la. Sí, el, el app de, de PayPal para que se hagan una, se hagan una cuenta de PayPal. Eso mayor de 18 años, tienen que serlo. Eh, si no tienen, le dicen a un amigo o a un familiar que sea mayor y que le dice: Me presta tu cuenta PayPal para mandar dólares. Eh, eso lo mandan, no hay problema. si ¿sí? eso lo de menos. Que le haga el favor, si no, que le haga una cuenta hacia una persona mayor y ustedes la manejan ustedes personalmente. Sí, y después le dejaré el link también de. Eh, del app que uso porque se llama adpool para ganar mis dólares y le dejaré también un código referido para que me puedan eh, lo puedan agregar en su gata para poner o sea ya si se te la descargas y puede ingresar mi código y rápido rapidito ya estás ganando pues yo al toque quédate tranquilo que voy a estar respondiendo encuesta no lo voy a dejar retirado y van a ganar van a ganar si ¿sí? bueno eh, y ahora lo voy a dejar con un poco de un vídeo mínimo vídeo cortito de, de Garena que hace, eh, que hace que, como hacen los, videos, los emotes. le dejaré un mini video ahí. La terminación del video, ¿sí? Bueno, espero que les haya, este, les que les haya gustado este video. Y bueno, y lo vemos en un próximo video. Y apóyeme en todo. Y compartan este canal humilde canal. Y ayúdenme en todo, en todo, en todo. ¿sí? Espero que les haya gustado. Y lo vemos para un próximo video. Chao.